cordiales, os habla Luis de PRIXLINE, eh, orientación laboral. Eh, os voy a pues, voy a hacer ahora mismo un vídeo um, sobre eh, lo que hablamos ayer, de lo que estamos, digamos, eh, preparando eh, para que superéis cualquier entrevista de trabajo. Entonces yo creo que alguna de las cosas que os dije ayer no se ha quedado claro, cuando os decía que eh, al seleccionador en la primera fase de la entrevista de trabajo nunca le habléis de dinero es más que si os pregunta que cuántos quiere, queréis ganar que no le digáis eh, una cifra yo os dije ahí tenéis el vídeo lo dejo en youtube que en esa primera fase pues que le digáis que el dinero es lo menos importante para vosotros y que tenéis otras motivaciones entonces como he recibido algún comentario al respecto que yo creo que no ha quedado un poco muy claro el tema pues digo voy a haceros este segundo vídeo para aclararlo vale eh, Yo lo que os digo es en la primera fase de la entrevista cuando nos han elegido yo lo que quiero chicos voy a darle la vuelta a esto para que me veáis que estaba dando difusión yo lo que quiero es que os cojan vale mi, mi objetivo es que a todos vosotros seguidores de Prisline en cualquier entrevista de trabajo seáis los elegidos vale entonces una vez que os eligen ahí ya sí que podéis negociar el, el, el salario o la remuneración del proyecto pero cuando estéis en la primera fase yo sigo manteniendo que cuando os pregunten cuánto queréis ganar le hagáis ver al seleccionador que para vosotros el dinero es lo menos importante, que tenéis otras motivaciones, ¿vale? Si, si decís una cifra, insisto, y la empresa no está de acuerdo, os descartan directamente. ¿vale? Eso no quiere decir, por supuesto, que vais a cobrar y que vais a cobrar lo justo, ¿vale? Cuando ya os llamen, os avisen que os han elegido, que a ti te han elegido, ahí sí, ahí ya negocias el, el precio, el salario todo esto viene porque tengo un comentario que por cierto lo agradezco mucho vale eh, mira, los lo voy a leer que lo tengo aquí eh, le agradezco mucho a matías Valmeida. muchas gracias por tu comentario eh, matías eso ante todo porque porque está bien mira él os lo leo chicos lo que nos dice matías vale dice me dice matías en youtube Vale, el que no haya visto el vídeo de ayer que, que lo vea en youtube está aquí debajo en Prixline dice matías nos dice vale cuando me lleguen las facturas diré que el dinero es lo de menos pienso que no se tiene que mentir y si se sabe cuánto se tiene que cobrar por hacer un trabajo pues se dice sinceridad sobre todo y si el empresario paga menos de lo estipulado es porque será un corrupto en ese caso el empleado tendrá la sartén por el mango eh, Chicos mmm, Vamos a ver matías es, eh, insisto eh, estamos hablando de la primera fase de la entrevista ¿vale? por supuesto que te van a pagar y os van a pagar lo justo porque si no sería ilegal y entonces nos no pueden contratar, ¿vale? Pero en la primera fase de la entrevista yo de verdad creo que es mejor no hablar de dinero, dejar esa puerta abierta, ¿vale? Insisto, cuando luego os llaman, que os han elegido, ahí sí negociáis, ¿vale? En esa primera fase. Además, no hay ni que hablar ni de salario bruto, ni neto, ni. Dejarlo abierto, dejar la puerta abierta. si Para decir que no, siempre vais a tener tiempo. ¿Vale? Y esto era sobre todo lo que os quería decir. Luego Matías nos dice que igual la empresa. O sea, es que siempre os van a pagar, por supuesto que os van a pagar, y lo justo y lo que queráis, y si no, siempre podéis decir que no. Al final, pues como dice Matías, la sartén al final la tenéis por el mango. Para decir que no, siempre vais a, a tener tiempo. Pues esto era lo que sobre todo. Os quería decir, chicos, que, que estamos hablando de la entrevista de selección, estamos hablando de la primera fase de la entrevista, ¿vale? Y, y ahí es cuando, o sea, mi objetivo es que os, que os elijan, que a un seguidor de PrisLine le elijan siempre, ¿vale? Entonces, el salario a nadie nos gusta a la gente que solo se mueve por dinero, y al reclutador tampoco le gusta. Eso es lo que os quiero transmitir que no vayáis ahí ya en el primer día, el primer momento de la entrevista, no, que yo quiero ganar tanto y si no no, me cojan, no. Para eso ya luego tenéis tiempo, ¿vale? Pues nada, chicos, solo era eso. Si queréis poner más comentarios, de verdad, ponerlos que os los agradezco además así todos pues aprendemos más, ¿vale? El lunes seguiremos, todos los vídeos que hace Trix line son en directo. El lunes está profesión sana, ¿vale? Una persona que trabaja, un empresario un trabajador un emprendedor tiene que comer bien todos tenemos que comer bien entonces todos los lunes a las 9 horas española estará javier eh, profesor javier y el martes a la misma hora sigo yo con el curso este para superar con éxito cualquier entrevista de trabajo y que a un seguidor de Prisline siempre le elijan cuando haga las entrevistas de trabajo vale pues nada chicos muchas gracias por vuestra atención y solo era esta aclaración que yo creo que que yo creo que ha quedado claro pero cualquier duda de verdad ponérmela en los comentarios muchas gracias y a ti también matías muchas gracias vale adiós chicos chao tener un, un buen fin de semana chao chao